Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. ¿Pedidos criptolocos. ¿Cómo está la cosa? Está bien, está muy, muy bien. Está dentro de la norma. Bueno, hoy es día 30 de enero del año 23. Y fijaros, hoy sería el cumpleaños de mi difunto padre, pero no está. Así que es lo que tenemos. El 30 de enero de 1846 nació Sol Ángela de la Cruz, también nació en el 74 Christian Bale. Cada uno que elija lo que le gusta. El 30 de enero del año 1500 en Brasil, Vicente Yáñez Pinzón es el primer europeo que avista la desembocadura del río Amazonas. Tremendo pedazo de río. El 30 de enero de 1648 en Münster, Alemania, se firma la paz de Westfalia, finalizando la guerra de los 30 años entre los Países Bajos y España. España. El 30 de enero de 1911, en Bogotá, se funda el diario El Tiempo y el 30 de enero de 1933, en Alemania, Adolf Hitler asume la cancillería del Reich, de lo cual el 30 de enero del 45, 12 años después, da su último discurso. El 30 de enero del 69, en la azotea de Apple Records, en Londres, la banda británica de Rock, Los Beatles, toca su último concierto y además fue suspendido por la policía. El 39 del año 89, el pretendiente legitimista francés Duque Cádiz Alfonso de Borbón fallece en un extraño accidente muy extraño mientras descendía en la pista de esquí en Avon, colorado con un cable tenso, le cortó el cuello. Creo que ya sabemos todos un poquito esa historia. Y el 30 de enero del 2003 en Bélgica reconoce los matrimonios del mismo sexo. En el 2007 en Estados Unidos se lanza al mercado el sistema operativo Windows caca Vista Y el 30 de enero del 21 en Brasil el Palmeiras derrotó al Santos y conquistó su segunda Copa Libertadores de América. Dicho estas pequeñas efemérides curiosas que cada día os traigo, pretendo traeros, vamos a ver cómo está el mercado, estamos en un retroceso interesante, vamos a medirlo y vamos a valorar posibles movimientos. Venga, comenzamos. Campanita. Suscríbete y dale a la campanita, que es gratis, de verdad, os lo prometo. No os van a cobrar por suscribiros y darles a la campanita. Hombre, luego ya si queréis ser miembros del canal o alguna cosita así, por cuatro perrillas. Oye, pues tampoco viene mal, ¿eh? Las cosas como son. Pero, sobre todo, si queréis formaros, y e, aparte de informaros, queréis formaros, tenéis un, un curso fantástico. No es que diga yo, no es que lo diga yo, es que es el mejor curso que podéis acceder. Como, diga, como decía Warren Buffett... ...nunca inviertas en algo que no entiendas... ...pues eso, pasa, Formate. ...y si no es conmigo, da igual, fórmate con otro, Formate. ...hay gente muy muy buena por ahí... ...bueno, Bitcoin, estamos, vamos a ponernos en cuatro horas... ...vamos a hacer una pequeña medición, ¿no? ...porque creo que es mmm, importante ver... ...dónde estamos... ...primero, de este último impulso... ...que hicimos aquí... ...¿vale? ¿cuál podría ser el posible retroceso? ...pero vamos a hacerlo más puro, del mínimo al máximo... Porque ya que llegamos a este máximo, ¿vale? Pues bueno, podemos ver que estamos frenando en 0.38. Fijaros como de curioso es el mercado, ¿no? De ese impulso completo. Primera parte, 0.23.6. Segunda parte, 0.38. O sea, lo lleva a rajatabla. Si rebotamos desde aquí, ¿vale? El rebote puede ser bastante interesante sobre este. Eh, Movimiento, pero tenemos que hacer otro más importante, ¿vale? Que es el de diario. De todo este impulso, no lo vamos a contar del mínimo, sería estúpido. Yo creo que el impulso lo tenemos aquí, eh, es de donde empezó realmente, porque además de todo este impulso ya tuvo su, retro, su retroceso. De este otro impulso, ¿vale? Si nos venimos, tacatas, el retroceso nos lo están marcando justo en una zona de soporte bastante clara. ¿Sí? 0,38. Aproximadamente. Máximo aquí. Zona de apoyo. ¿Vale? Entonces creo que justo la franja que ya tenemos marcada debería ser una zona de reposo importante y para mí el máximo de caída en este, en este movimiento ¿vale? inicial. Luego pueden pasar mil cosas. Debería estar aproximadamente en la zona de los 19.300. ¿vale? Aunque para mí <ríe> un 50% de retroceso sería lo ideal. Pero bueno, en principio... Eh, Creo que la zona de 0,38, si responde bien, el rebote puede ser bastante importante posteriormente. Así que tenemos que estar atentos y estar preparados para esa posibilidad. Fijaros cómo la caída que hemos tenido del RSI, cómo se ha desgastado bastante. Eh, es lo que tiene el RSI en estas alturas, que se desgasta mucho, con muy poquito movimiento. A medida que se vaya acercando al 50%, eso va cambiando. Vamos a ver si aguanta. Lo que sí tenemos, vamos a quitar FIBO, lo que sí tenemos es en 4 horas hemos bajado bastante, estamos por debajo de 50 y en una hora estamos tocando ya zonas de mínimo ¿vale? ¿qué tenemos que vigilar ahora? pues muy bueno, muy fácil, muy sencillo No, tiramos nuestra línea de tendencia de intendencia <risa> más o menos una cosa así viene a ser, y tenemos que vigilar la ruptura al alza ¿vale? es lo primero eh, y lo más importante que debemos de vigilar estamos en una zona de soporte Evidentemente, de todo este movimiento, vinimos una vez a la zona, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces a tocarla. Estamos llamando a la puerta a ver si la rompemos. Si no la rompemos y si se conforma como un buen soporte, bueno, pues podremos seguir al alza. Se puede quedar como una formación eh, una zona de, cons de consolidación y a partir de ahí volver a rebotar. Fijaros como hizo aquí su zonita, probó el soporte y otra vez para arriba. Aquí ya la probó varias veces, está intentando otra vez. Con un poco más de chicha y en previsión de lo que pueda pasar mañana y pasado, sobre todo pasado mañana, a ver qué nos cuentan. Y yo os digo, de momento, los toros desde la barrera hasta el día 1. Y en función de lo que pase ese día, tacatás. Eh, tengo una operación abierta en largos a más largo plazo, a la zona de 25, no hemos llegado, con lo cual de momento eh, no pasa nada. ¿Qué pasa con ese tipo de operaciones, por ejemplo? Que resulta que si eh, os lo explico lo que yo hago, ¿vale? Luego ya cada uno puede hacer lo que quiera. Si hacemos aquí una zona de consolidación, ¿vale? Yo tengo objetivo zona de 25, si consolidamos y relajamos RSI, mi zona objetivo subirá un poquito, ¿vale? A la zona de 27 y medio 28 ¿Por qué? Porque si el mercado te da señales de que puede irse más arriba, ¿por qué no aprovecharlo? Es una tontería. ¿vale? O sea, Pero solamente en ese tipo de trades, nada más. En un swing trading, así que puedas manejar con el tiempo que puedas estar toqueteándolo. Bien, dicho esto, ¿qué pasa con Ethereum? Pues el Ethereum está igual. Uy, esa zona se le resiste la Zona de resistencia, se le resiste a los 1700 y de momento no es capaz, pero bueno, puede estar haciendo igual. Una zona de acumulación, aunque yo pienso que está distribuyendo más que acumulando. Eh, y sobre todo porque estamos esperando al día 1, es tontería, pasa en todos los mercados, el total market ha caído y la dominancia de Bitcoin pues se ha mantenido. ¿Qué quiere decir esto? Que altcoins han sufrido. Pues si vamos ahora a las altcoins y tenemos que ver Gala Games, pues vemos que tenemos bastante rojo rojillo, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que hemos estado acumulando. A lo largo de los días, fijaros que 10-19 hay un montón de pérdidas, no son pérdidas, en realidad es un retroceso normal en una zona en la que deberían de acumular y que ya teníamos los R6 muy desgastados. Eh, vamos a ver esa petición de Gala Games. Donde lo tenemos por aquí, aquí está 9.64 después de la subida. ¿Qué está haciendo? Pues una super mega banderita alcista, banderita de toros. ¿Esto qué dice que no, no puede bajar? Claro que puede bajar perfectamente en cualquier momento. ¿Qué tenemos? De momento una divergencia bajista y además en diario muy importante, ¿sí? Tenemos aquí bastante clara la tenemos también en el volumen aunque aquí la rompió un poquito pero claro, es que es importante tanto de máximos como de mínimos entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Una cuña con implicaciones bajistas, como la si la rompe como poco nos iremos a la zona de 0.35 y a partir de ahí Dios dirá eh, esto en cuanto a Gala Games, vale, ya iremos viendo que se cumple y que no eh, el resto ya os digo, están un poco pues eso eh, paradas ya a la espera, ¿qué ha pasado hoy? Ah, eh, ¿dónde estamos? aquí, con el SP500 pues exactamente lo mismo que con Bitcoin y lo malo es que son velas que abrazan a las anteriores, aquí tenemos una Morning Star y bueno, pues se pueden ir más abajo eh, en principio si hemos roto una línea de tendencia es bastante normal y bastante lógico venir y al menos apoyarse en ella volver a testearla la zona horizontal no hemos sido capaces, ¿vale? la zona de los 4100 no hemos sido capaces de romperla, con lo cual venimos a testear soporte ¿que el soporte se aguanta? bien intentará volver a ir al alza vamos a ir paso a paso, pero ya os digo es que creo que hasta que no se diga lo que se tenga que decir el día 1, poca leche y poca chicha vamos a ver, así que Chicos y chicas, como digo siempre, en estos días sobre todo mucha templanza, mucha paciencia, guardar liquidez para operaciones que puedan venir eh, buenas y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.